¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos al último episodio de Pokémon Penumbra Moon <risa> Tetra <risa> <Loki>. <risa> Chicos, se acaba la serie, este es el último episodio y va a ser ultra mega hiper épico Y en este caso tenemos que contar con vuestra ayuda para que reventéis el botón de like y lleguemos a la cifra de... 600 likes 600 likes, likes. No queremos si, ni uno menos. Si queréis llegar a mil, os dejamos también. Pero claro. bueno. Eh, Para mí ni podría, pero bueno. Si quieren que haya que 2 el año que viene, tendrán que esforzarse un poco, ¿no? Digo yo. Tocaría, me tocaría reventarlo, chicos. El último episodio hay que apretar a muerte, o sea. Este es es ah. lo que hay. Chicos, campeón, Tilo. ¿Habéis cambiado de equipo? No. No. Perfecto. Sí. Perfecto. Me puse a Samacenda. Ahora <risa> que tengo exactamente lo ¿Cómo está la serie actualmente? ¿Quién va primero? Ay, que no he curado eh, otra. Vez. Eh, ay, eh, no. eh, ay, cómo se te sentaste? Es que es increíble lo mío. ¿eh? Bueno, y dirán, pero si no te mataron a tres en el último episodio, ya, pero es que me lo tenía que volver a pasar. Soy un genio. Claro, pero no guardó y bueno. <ríe> eh, a, a ver, más? Más? ¿quién va primero, chicos? Oedi. Seco cura, yo comento que voy primero con una diferencia de dos muertes nada más. Tenemos el combate contra Tilo y su equipo es completamente nuevo, por lo cual nos no puede sacar ahora un mute. O sea, perfecto. Sí. Cualquier cosa. Sería ahora. increíble la verdad. ¿Sigue? Mega Mewtwo X. Ya. ¿Qué mega va a tener? Vale. Ay, qué mega va a tener. Mega Dragon. ¿Tiene, Tiene mega. Oh, va a tener seguro. a Mega Mewtwo, mega a, a Mega Mewtwo X, ya os lo digo yo. Pues Mega Mewtwo, bueno, si nos supea a todos puede ser bonito también para terminar sí. la juegos. Sí. ¿Te oh, ¿te nunca te nos si han supeado a todos, todos? A todos. nunca. Eh, ¿Por qué Panchi? Panchi? ya está subiendo. Panchi quiere terminar. Quiero <ríe> acabar, <ríe> quiero acabar ya este infierno. Y mira cómo sube, sube lentamente, tío, mira, mira qué épico. No sí, sé sí. ni con quién abrir. Por cierto, La chicos, a eh, pensar el discurso del final, ¿vale? Que hay que dar un discurso bonito después. Sí, sí hay, hay, que, hay que dar un discurso. Emotivo. Lo tengo Cada escrito. uno, vale. cada uno, tenemos que decir algo bonito. Yo voy a decir. Yo ya lo tengo pensado, voy a decir. ¿Qué? Juan. Yo chicos, abrid el, co el combate con un Pokémon muy icónico, chicos. Un, un equipo de. O ¿Sabes? Un Pokémon con el que. Al que querráis especialmente. Que no sea Cartana, por favor. Cecilia. <risa> y a abrir con manetric, Pero a bueno. Cecilia la quiero muchísimo para meter la discosa, o sea, la verdad. Ahí viene ah, el campeón Tiro. Nah, es que junto en hasta el Arraman. final. Sí, sí, sí. Nah, nah, da show, show pesado, no da show. Qué pesado. No nah, da show. Yo quería meter las trampas rocas, pero voy a abrir con Blaze porque quiero dar show, tío. Dar show. Nah, show con Megamanic para también dar show. Dar show dar <risa> show a <en> meter. Eh, <risa> bueno, increíble. Sí. Da. Claro, <risa> es que. Vais volando y claro uno de los dos Chicos, tiene que ganar. Se acaba esta gran aventura <risa> junto a Pachi, tres ratas. <risa> junto a las tres mayores ratas de Poketuf España. <risa> Perfecto, yo soy el Raichu de la pala. ¡Raycho, al hola! ¡Raycho, al Ah, Me viene muy bien de salir loco. con Blazing, la verdad. Yo con no, Darmanitan no, no. me venía de loco si entraba con Darmanitan. ¡Dios, qué épico! <risa> Están oh, ¡Qué enfadado, musicón! Eh. Están enfadado, ¡Qué musicón! <risa> Es una barbaridad este juego. Bueno, sí. bueno, bueno, quitando ciertas cosas. El final está muy quitando chulo. Quitando que se me laguea. ¡Seis Pokémon! ¡Increíble! No, pero nos pega neutro a todos. Ah, ah vale, sí, vale. Sí, pega bastante Entonces, ¿eh, ¡Ah, Rayo! Sí. Va con Rayo, me paraliza, ya verás tú. Mil te me gustas, chavales, mil me gustas. Yo tengo que hacer lo que le toca a Blaze Y de vuelta, me, me va a hacer ¿Te va a hacer psíquico o te va a matar, bro? Bueno, tengo una Focus Sash maravillosa ah, claro, claro. que tiene que hacer su trabajo. Eh. Primarina. Raichu no tiene para rayos, ¿no? Eh… No, tiene el surfero, la habilidad surfera oh. esta. Oh, no, Vamos, eh, creo que no tiene… No. Ay, ¿por qué me evolucioné? Qué boludo, porque tenía Lightning Rod. Tiene para rayos. Pues sí. Pero bueno, te va a pegar Psíquico. Sí, me va a meter un Psíquico de loco, la hora. De hecho, igual. A toda Ignea. ¿no? Vale. ¿Es Sash? Ah, es Sash. Pues me ha servido de mucho. Ah. Tira de espada. Perfecto. Replace again. Vale. Es lo que hay. Eh, ra ¿Escuchad, Raichu? No. ¿Voltio cambio? ¿A mí solo me tiró voltio cambio? No. Mm. Sí. Pues sí, parece que sí. Perfecto. ¿Qué va a hacer, tío? Estoy teniendo a Yoas. is why! Chicos, me hizo dos fuerzas lunar y me bajó el ataque especial dos veces. Increíble, estupendo. No puede ser, no puede ser. Verdad. La suerte de Pacho. Es que es increíble. A ver, si a, a, ver, otro juego. a ver, me mete un crítico ahora o algo, a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Menos. Ah, bueno. <risa> Restaurar todito. Restaurame esta, compañero. Ay, Podría haber metido aquí un nasty plot maravilloso. Y si puede ser que me tire el Z. ¿Mm? Espadas, boludo, boludo. Me podía haber puesto al Gengar Shiny, tío, que es más bonito el Mega, ¿no? la verdad que. Hubiera molado. ¿Ninguno tiene un Shiny en el equipo? Sí, el yo a, Apache. El legendario, ah, tío. Ah, por que claro, Como pegar primarina, show. bro. Hazme volteo cambio, perro. Hazme volteo cambio. Hazme volteo cambio. Sí, que pico, hijo. Tiene incineró no, a ti. Con Excadrill lo va de loco. Nada, no, pero es más rápido que yo. Golpe crítico que perro, hijo e de la grandezina. Tengo un desudo y con Danza Fada adelante Y con respiro. Tengo miedo. Nada, vale. ¡Ah, que <risa> tiene! ¡Claro, si tiene surf! Soy gilipollas, tío. No, ¡Oh, es verdad! ¡Es boludo. es voludo! ¡Ah, que tiene sí darmanita. Sí que tiene a Darmanitan. No es tuyo, contigo. ¿no? Ah, bueno, no Tomás. Nada. Intimidas y mueres, venga. Venga, chicos, que voy a ir sin muertes. Para nada, Canto Blaze again. <risa> Perfecto. <risa> voy a usar un máximo revivir. ¿Cómo? Eh… ¿Cómo? ¿Podría el tiro trampa roca? ¡Oh, tiene corpulencia el incineruar! ¡Oh, hostia! Mm. Mucha oh, no he echado el ¿Y cuando lo mato? ¡Dragonite! ¡Ahí no, está! Ya está ¡Lo dijimos! El lo dijimos. bebé, ahí está el bebé, tío. Ah, pues yo no ni lo sabía, bro. Eso no, hacen poco, la verdad. Este bicho tiene, que... tiene fake out, ¿verdad? El incinerador, lo sabéis. A ver, a mí no me lo ha hecho, ¿eh? No. Tiene todo. No. Puño fuego tenía Dragonite. Bueno, lo que me acaba de pegar. va a hacer envite, hijo. A ver, ¿le vas a activar la, la, el subor Ah, primero onda trueno. Danza dragón. Ah, que tiene ah, te repea, perfecto No, pa, porque tengo. Ver, ignorante. Lo fallas, lo fallas, lo fallas. Es verdad, el ignorante, tío. Claro, si se guste a mí me da igual. Clefable es le se lo pasa. Va volando <risa> Bueno, va volando. no. Incineradorcito. A más dos. Por favor, a Hecatombe Bíblica, hijo de puta. Hecatombe. Aquí. Por favor, por favor, aguántalo, señor Musdale. Aguántalo, pequeño. Me pega neutro, me pega neutro. ¿Qué es de qué? Me pega neutro, me pega neutro. Me pega neutro, Musdale. No le peguen super eficaz a Ahí está. Vale, perfecto. Es espectacular lo que me acaba de hacer. ¿Y cómo lo mato? Yo primero le rompo la compensación. Claro, es lo más inteligente. ¿tú? ¿De qué aprendiste eso, joder? Eh, de tío. Grande, grande. Yo le voy a tirar mofa en cuanto salga. ¿Eh? Voy a sí, un salgo. terremoto antes de que. <ríe> es que no quiero que se bustee, tío. Tiene un toque. Si se bustea mi reverse. ¡Oh! Tiene un Togekiss full flincheador. Todo X Max. A Togekiss. X. ¿Qué he puesto trampas rocas? Le puedo pegar directamente viento hielo. Let's go. Nah, va volando. Va volando. He explicado. A ver, igual no lo mato, eh A hacer tajo aéreo Y sí, como no, como no es un por 4 sí, Con 100, ¿Cuánto tiene de ataque especial? 170, ¿no? La una, X, una locura. Está rotísimo, mira, venga Ay, X, ven aquí, Togekis. no, no, ven Ven, mira, te voy a explicar una cosa Oedi crack, ¿cómo vas? Soy eh, tipo veneno Bastante bien con Shony, Shony. Bastante mal ahora <risa> Este te explica cosas, eh Y también tiene danza dragón Sí, ya sé, ya lo sé. Tajo aéreo, a ver, me lo va a explicar Hasta luego Explicar. Como ah, tengo Onda, hasta truno, luego. Y, y, uh, onda truno y Tajo Aéreo, cuidado. Y flinchea con dicha. Es increíble. A ver, es que el, el Flinch está a la orden del día. La verdad que. Ah, Viento de y hielo. Es. ¿Esta mierda no tiene terremoto esta. o algo así? Verás tú, el, el, el Big Tribble. ¿Por qué tienes un Big Tribble en la Liga Pokémon? La verdad es que tiene el mismo equipo siempre, menos Dragonite. Right. <ríe> sí, la verdad es que. Sí. La verdad es Bueno, no. sobre fuerza, es boludo. Ah, nah, perfecto. Amigo. Me sirve. ¿Cuánto te vas a curar? ¿Tres peces? Ala, ala, ala. Ahí está. Suficiente. Pachi va volando. Va volando, Pachi. A, camara, a cámara rápida. A cámara rápida. El es que quiero acabar. Ya está. <risa> <risa> Pachi está ha de la serie. Y esta. me ah, pone el ¿Quién va? Eh, hoy ibas volando? Eh, no tanto. Bueno, sí, ya veremos. Va si volando. ¡No, no lo tanto. mato! brillo no mágico no a tu Ay, no puedo matar ¡Tiro! Resta esto. borrar todo. No te va a salir. De verdad, la mega del el campeón es Megalopuni. Sí, bastante, bastante furro, tío. Me parece muy furro esto, eh. Joder, tío. Te está... Vale, voy a usar un restaurante. el culo, tío. ¿Cómo? Se lo vas a explicar, ¿no? no me me uso dos ya. Ah, ah, no. ah, ah vale, vale. Pensé, pensé que iba a ser full no, no. Pensaba que era en plan, ya me da igual todo. Imagina, y sí, sí, pensé exactamente lo mismo. ¿Qué speed tiene Megalopuni, chicos? Es rapidísimo, es más rápido que. Y tiene scrappy. Scrappy. Ah, tiene scrappy. Tres restaurator Voy a usar otro. Claro. Por culo tiro? Me repea, creo, eh. No puede joder? ser que me ripee el último Pokémon con esta vida, tío. O sea, es que no puede ser. No, Drapion te, te aguanta lo que sea. Estaba más dos. Aguanta, Uy. aguanta, chiquitín. Aguanta, aguanta, aguanta. aguanta, aguanta. Joder. ¡No! Wow. Joder, te lo aguanta todo, tío. Onda, ¿Cómo, lo quiero, ¿Cómo lo quiero, Rotom, como lo quiero. Restaurar todo. podía haber tirado viento hielo, tío. Ah, me va a hacer soy sorpresa, boludo. soy boludo. Vale, no, no. Eh, va a usar otro, restaurar todo, confío en ello. Usa otro, no tienes huevos. Patada salto alta. Sí. ¿Cómo pega? Uff, Lopuni, ¿tiene fake out? No. No, no me, bueno, me no lo ha a mí. Chicos, tampoco. para demostrar que soy un puto maestro Pokémon, me lo paso. Ah, no, hay que <risa> Chavales, ¿cuántos tienes, para tío, tío? Es increíble. Para me lleva cinco a mí, ¿eh? Que soy un maestro. Qué, qué momentazo ese. Eh? Darmanitan Para demostrar que, que soy un llevas. maestro Pokémon. Darmanitan en Scarf, <risa> Envite Igneo, Lo tengo que matar. El maestro Pokémon derrotado por un. Por un restaurar todo, ¿eh? Es que lleva cinco, tío. Voy a usar otro perro. Vamos, Darmanitan Samuel. Así <risa> ah, que tendrá que, que fallar una salto alto. Nada, chicos, a la primera me lo pasé, perfecto. ¿En hermano, mira. Me saco, me saco mitad de vida con o sea. un fake out En mi te vamos a dar algo... por favor Chicos, Chicos, lo, Ahora pasa. sí para demostrar que soy un maestro Pokémon me lo paso sin cuerpos Hoy dice no, la mira, pasada ¿no? ¿Ya? ya está me, me paso el combate sin cuervos. Qué fuerte Enhorabuena bro Haga Echo, lo, está. tú sin cuerpos también no, yo, no yo, yo también, creo. Todo sin cuerpos. Ah, no, no yo, yo muchos, no, yo muchos, yo no, muchos cuerpos show. No, no, voy, voy a perder. Que no no quieres, para voy una, a... una vez, que te lo tienes que pasar sin cuerpos, para a... ir todo sin cuerpos, tío. Voy... Joder. Voy a, voy a, voy a ripear. Voy a rapear. A ver, Blaziken murió. Pero yo, para mí está bien. No igual. cuenta. Ah, perfecto. Poco se habla que me usó seis restaurar todo, tilo, es eh, sin sentido. Ah, amigo. Tenía uno para cada Pokémon. ¿no? En serio, eh, cinco o seis me usó sin sentido. Ya verás en edición. Bueno, no, bueno no, no vas a editar este caso. Me, me no. permitís eh, ponerle… <risa> bueno, tanto espada, Me cago en la puta. Ah, tiene un victorio. ¿Te lo va a explicar? Bien. ¿Te lo explico un victorio? Y bien? te paralizas. Bien. Absorbe, no, perfecto. absorbe fuerza. Absorbe fuerza. Qué? <risa> oh, ¡Qué asco de Pokémon! ¿Y, y me, me paralizo… <risa> nah, eh, tengo que dejar caer aquí Pokémon, no pasa nada. Total, ya he perdido. Como me ha tirado un restaura todo, puedo, eh. Mm, bastante ilegal. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Pero está más dos y te quita eso. Sí. Pero está loco ese Pokémon. Oye, tiene filtro, sí, sí, me, tiene filtro. Claro, me agro un filtro. <risa> igual filtro. Y, golpe y, golpe afecto. y ahora golpe crítico. Bueno. <risa> perfecto. Así eh, se termina. Escucha. escucha que, Vas a cerrar el círculo ripeando igual que en Supernova Sun. Como siempre, <risa> chavales. Sí. En Supernova Sun también ripeó contra ti, tío. Yo estoy ya viendo la animación esta está súper ultra. Sí, viva. igual. Yo estoy empezando el Tetraloke 2, chicos. <risa> <risa> ah, perfecto. <risa> Chavales. Un, dos, tres, ya, vamos. Chavales, hermosa serie sin tilteadas, nos la pasamos muy bien, la verdad. La verdad es que nunca nos tilteamos ninguno. No. Para nada. No, queda, queda, queda. Y con pocas muertes, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál ha sido el, 200 el número y máximo? Y pico, yo. ¿No? 200. no sé si has llegado, ¿no? Sí, sí, sí. 206. Ah, sí, no, sí. <risas> 210 tenías. 210. Ah, este sin cuerpos, ¿eh, perro? Sí. Perfecto. Bueno, cha chavales, rompo el ciclo. Eh, no, no voy a romper el ciclo. Este lo ripeo. a tomar por culo. Bien, bro. Gracias. No tengo no, nada que, que no. ¿Un Crítico, un crítico. Uh, Uy, ya no Uy, ya no Me va <risa> Me Ah, vas volando. Va volando, va volando, va, volando, va, volando te, va, va volando. Solo te queda el Dragonite y el Togi. Chavales, un aplauso para mi Cartana, un aplauso para Darmanitan, mi equipo. No, no, no, no. Para Cartana, sí, ya tío. está, Para Cartana y Darmanitan, que fueron los claves. Y Clefable. Joder. Cartana, tío, te ha dado la serie que flipas, eh. Y Literal. el por dos en muertes es que metimos super random en el capítulo tal, le dio la, te ha dado la serie también, porque nos fuimos todos al inframundo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. <risas> Qué locura, tío. Qué bueno. Nah, eh, cuando quieras. Eh, extreme tranquilo. speed. Nah. Ah, no tiene extreme speed. Ojo. No, tío. No, lo matas, bueno. no lo matas, no lo matas, no <risa> <risa> <risa> Ola, lo matas. No. A un peso, igual no te mata, te pega neutro. <risa> bueno, chicos, <risa> me lo paso. Súper fácil el juego, eh. La verdad bueno, que we're Bueno, chicos, fácil. antes de despedir, venga, decir unas palabras de eh, Empiezo yo, que he yo, empiezo yo. Empiezo yo claro, que he perdido el combate. Bueno, chicos, eh, esto va para vosotros, ¿vale, little Después ya irá para la audiencia. Eh, ha habido buenos momentos, han habido malos momentos, pero sin embargo me llevo eh, me quedo con lo bueno, sobre todo, me lo he pasado bastante bien dentro de lo que cabe y de verdad muchas gracias por haberme acompañado en esta historia. Eh, creo que no podría haber tenido unos mejores compañeros, la verdad. Qué pelota, qué pelota. No, no, no, lo, lo, digo, ¿Qué, lo, qué digo lo digo de todo corazón y espero que de verdad nos veamos muy pronto, más tarde que. Más pronto que tarde en otra aventura, porque creo que nos lo vamos a pasar aún mejor. Y para la gente que nos ha estado siguiendo, muchísimas gracias también de todo corazón, porque habéis, habéis sido la puta hostia, tío, desde el día 1 apoyando, y seguramente estos últimos episodios habrán llegado a 600, 700, incluso 800 likes, rompiendo metas, así que de verdad, muchas gracias. Eh, bueno, después ya pediré aplauso para vosotros, y de verdad, espero, esperamos veros en nuestras próximas aventuras, que se van a venir muchas más. Perfecto. O sea, que me estás haciendo editar mucho, tío Que al final se me, se me está haciendo eterno Va, siguiente, va, va Bueno, me despido yo, chicos Nada, eh, gracias por, por supuesto a vosotros tres Por la pedazo de serie que nos acabamos de marcar Con muchísimo curro detrás y estamos muy orgullosos Porque no fallamos ni una semana Fue increíble eh, que siendo cuatro personas Que los cuatro tenemos eh, que trabajar y estudiar eh, Sin fallar Eso es el mayor logro que tuvimos Y de verdad, muchas gracias a toda la audiencia Porque el apoyo fue increíble eh, nos esperábamos mucho apoyo En una serie de estas características Porque al ser cuatro comunidades Nos esperábamos mucho apoyo Pero es que lo rompisteis De verdad, gente Muchísimas gracias Y nos vemos en el Tetraloque 2 Porque lo va a haber, chicos Uy, Ya, spoiler Va ¿no? el Tetraloque Se, se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Nada, muchas gracias, chicos Os quiero un montón Nos vemos en el siguiente Eh, yo... Primero de nada, les quiero decir que esta definitivamente fue una de las mejores series que estuve en toda mi vida A pesar de los tilteos, a pesar de quizás terminamos muy enojados con el juego al final de la grabación Me lo pasé muy bien, tuvimos muchísimas risas, tuvimos muchísimos momentos claves Y de verdad, se los quiero agradecer de todo corazón a ustedes cuatro Y sobre todo a la audiencia por habernos apoyado a día de hoy en esta maravillosa serie Que la disfrutamos un montón Llegamos a las 200 muertes. De loco. Perfecto, sí, perfecto. Así que nada, es, como siempre decimos, chavales, si quieren un teatro a lo que dos, ya me agradece un likeazo. Eso claro. es, eso es. Echo, déjame decir una última cosa, ¿vale? Porque sí, sí. No lo, no lo hemos hecho bien y es que quiero. Después pediremos un aplauso para la audiencia, pero joder, hay que darle la enhorabuena a Oedi que ha ganado la serie. Así oh, que oh. ¡Enhorabuena, Oedi, bro! La, gente, el mayor saboteador. Y por la cierto, compatita. la gente que se piensa que se nos va la vida cuando nos enfadamos o que, ah, madre mía, que nos enfadamos entre colegas. nosotros, ni de broma, gente. O sea, nos da igual ganar, perder, todos queremos ganar, ah, que pero bueno, que da igual, chicos. No os enfadéis ni, pensáis, ni penséis que nos enfadamos nosotros, porque dale, ni de dale. coña, acabamos de grabar y ya está. Acá lo importante es el show. Claro, sí hay, hay que, dar que dar show. Menos J, menos show. show pero. Hay que, hay que dar show y que te pegue neutro. Esa es, esa es la conclusión de toda la serie. Pues chicos, por mi parte deciros que me ha encantado esta serie Sobre todo con vosotros tres, compañeros increíbles Me lo he pasado increíble, me he reído, eh, me he tilteado Ha sido espectacular y hemos dado mucho show, yo creo Ha sido, vamos, la mejor serie con mi canal con diferencia Y la que más habéis apoyado, habéis reventado Y que, vamos, no sé, no puedo estar más contento de haber tenido estos compañeros De haber hecho esta serie y de terminarla por todo lo alto con este capitulazo en mi canal Chicos, eh, nada, eh, lo, vosotros sois increíbles porque habéis apoyado día tras día como auténticos titanes y bueno, pues que decir, que ha ido todo estupendo y que no hemos fallado en una semana, como ha dicho Pachi, y eso me pone súper contento eh, un aplauso por esta increíble serie, o que como si, si. espero que no estemos rompiendo oídos sí, no, ¿eh? <risa> y nada más, dejamos por aquí este increíble episodio, muchas gracias a todos gracias a vosotros tres chicos, por supuesto y gracias a toda la audiencia, y nos vemos en la próxima serie chao, chao Uy, Un, ese uy, eh. ¿Spoiler del Tetralos? ¿Del Tetraloque 2? Uy, uy, uy.